Henry Santos expresa no entender por qué Romeo eh, Romeo estuvo solo en el concierto de Bad Bunny. ¿Mm? Señores, el integrante del grupo Aventura, Henry Santos, expresó que aún no logra entender por qué el cantante Romeo Santos estuvo solo en el escenario durante el concierto del reggaetonero Bad Bunny. El integrante del grupo de Bachate explicó que todos estuvieron invitados para participar en el evento celebrado en Puerto Rico, donde al final solo les quedó retirarse del lugar. Durante su participación en el programa Los Focos Radio Show, Santos indicó que no entiende qué pudo causar confusión. En ese caso, sí hay un gran misterio, estábamos listos para salir a tarima como grupo y de pronto Anthony no estaba con nosotros, estaba en otro lugar. Y en realidad no sé cómo se manejó esa parte, manifestó Henry, y todavía para mí es un misterio, reiteró. Asimismo dijo que cuando vio que inició la canción se retiró del lugar. Yo hice lo único lógico, yo agarré y me fui, porque yo dije que si nos invitaron a todos y estamos todos supuestos a estar en tarima y la canción comenzó y él es el único que está ahí arriba, entonces lo más lógico es retirarme, manifestó el cantante. Además Henry Santos subrayó que no sabe quién manejó esa parte de la organización del concierto, de igual modo resaltó que nadie le ha dado una explicación sobre lo sucedido, también admitió que no todos están conscientes de que Romeo tiene un equipo de trabajo aparte y Mía es más grande que el resto. Bueno, ahí lo dímos directamente entre y Santos sobre Romeo, Anthony Romeo. Bueno, yo pienso que en esa parte, eso de profesionales, eh, eh, siempre hay encargado en esos conciertos, tanto del grupo Aventura como del concierto Baboni. Si invitan a Aventura fue el grupo entero. El si grupo entero. A, sí. a, a, a, a antonio Romeo, es el sol solo. ¿Eh? Eso era lo que decían, porque le decía, nos invitaron a los cuatro. Los cuatro vinimos en vuelo, cada quien es su camerino. Entonces a la hora de la can de que le tocaba la canción, nada más sacan a antonio a Romeo. Por un lado, entonces yo muy Decía el niño, atención no prestaban. Es como muchos decimos cuando se la canción, de que pero Henry, ni nada, así hay ni doble boni, ni nada. Pero realmente choca que tú vengas de un lugar a pesar de que se ha contratado y que tú esperes que te van a salir en vivo porque a ti te invitaron y te, te queden con la cara larga tú ahí. Como por ejemplo, Néstor tenga una actividad y le diga, Engel, tú vas ahí, entonces Angel llegue y Néstor ahí y nos vemos. Y, y, y entonces tuviste que yo iba a subir y chico, contigo. Lo hicieron y lo hicieron Idebalde. Y no solamente si fuera él, ok, pero también a los otros dos. Lo hicieron balde No al grupo es que entero, los a músicos. los muchachos, a Lenny, a, a, a Matt. ¿no? Entonces, sí, yo escuché esto que este, este hombre dijo ayer. Y es raro porque él dice que Romeo tiene su equipo de trabajo aparte. Ya lo que tiene que ver con Romeo Santos. Entonces, ellos lo, lo sacaron para otro sitio. Y de repente estaba sonando el tema, yo me imagino. Claro. en <ríe> Ese momento no, no, no. que <ríe> era yo llamo, yo soy este este hombre Henry Santi y llamo a Romeo, y le dijo, "Ven acá." <ríe> Entonces, y le digo su par de vainas. Claro, porque eso es una falta de respeto. Oímos Romeo y veces di que no los muchachos. O algo. Está bien no, que tenga su grupo aparte para Romeo tanto. Pero en ese momento fue Aventura, porque la canción sí. fue Baboni y Aventura. Y los muchachos, los muchachos. muchacho, no, se muchacho. Casarse, no doble boni, nada. Pero si hubiera sido la canción Baboni so y Romeo, nice, sí te entiendo. pero ahí hubo hubo un fallo un feo ahí de, la, de, lo, de la organización de, de la organización sí porque de, sí sí sí y Baboni no, no no digo eso salió ayer yo me imagino Bubboni no no ha dicho nada ni va a decir nada tampoco me imagino yo pero está eso está raro ni él mismo ni ellos mismos saben qué fue lo que pasó me imagino no muy igual. ¿Eh? Pero, eh, a averiguar pero voy a hacer una especulación ahora Ay. voy a hacer una especulación tú sabes que uno siempre está especulando sí, y, y diciendo dale. cosas que pueden pasar porque uno está en la farándula recordemos que el día eh, cuando el concierto de romeo de, y, de aventura sí, el sábado y recuerden que los muchachos van a estar aquí en sí. república dominicana y tienen que llamar la atención de alguna manera porque Ajá. yo te voy a decir algo después que se anunció que camila compró la boleta de ella para ir para allá tú la compraste verdad sí. no se volvió a hablar más de ese concierto entonces, los muchachos tienen que hacer su diligencia y, y, y qué más que aprovechar la plataforma de Alofoque para decir algo y llamar la atención porque Dejete, todo el mundo... Niño. Entonces, para, pues, puede ser, tú me entiendes, que este muchacho haya saltado con eso también para ir llamando la atención un poco de, de controversia con aventura y ese tipo de cosas porque ya estamos, eh, ya estamos cerca Dispare, del concierto. Sí. Entonces, entonces ya para y entonces, eh, eh, prendiendo entonces lo que es la energía del concierto, me imagino que él dijo dijo ese tipo de cosas para crear esa controversia. Oye, Harry, tú foque ¿Dite, ay, güey, papá ¿Y, ¿y a foques hoy. Diste ahí, güey. ¿Y a dónde lo está diciendo él? La voz ¿Eh? ¿A, ¿A dónde lo está diciendo? La la si fue verdad, ¿por qué no lo dijo el mismo día en las redes sociales, en Instagram. El, el mismo día debió postear eso. Wow, me sentí mal porque eh, Anthony Romeo Santos me dejó plantado en el concierto. Él aprovechó en la plataforma de los Foques dos días antes del concierto. Para, para aprender el algoritmo ¿Cuál casualidad, la casualidad la pintan carga verdad a Brulín con ese chofán yo de ese tipo de cosas no tú sabes está bien una noticia ese tipo de cosas pero nosotros ya lo que estamos aquí en la, en la farándula no sabemos cómo se maneja eso por ahí ¿eh? y es que coincidencia que él diga esto y dos días después el concierto porque no lo digo él no, no lo dijo el mismo Exacto. día en la misma noche que que que pasó el ¿no? ocurrió en la situación él lo lo posteó de una vez iba a ser viral de que lo posteara. No, mira, eh, eh, wow, me siento triste porque me dejaron plantado. Lo que es vení de balde. Algo lo que es venir. vení de balde, no, eh, eh, ¿tú me entiendes? Entonces, eso es lo que dijo Engel, para mí también. Eso es estrategia para el concierto. Estrategia para el concierto, señor. Son ¿eh? personas que se llevan muy bien y él no va a venir a tirar el pata voladora con eso. Eso está muy actuado no viene a ver ni, ni, ni, ni, ni estaban ellos en Puerto Rico y era mentira eso entonces la gente ahora se va a poner a caerle atrás de eso y va para el concierto y va para el concierto lo vamos a ver juntos ah, pero probar okay, que nosotros estamos aquí de baile <greso> empezar a, <soy> a baile, ¿no? porque no podemos estar <laughs> señor